¿Quién ha puesto Ugu? ¿Quién? ¿Quién ha puesto Ugu? ¿Quién es el Otaku que ha puesto Ugu en mi chat? ¿Quién es el Otaku que ha puesto Ugu en mi chat? Pues por poner Ugu, expulsado. Dos minutos. Silenciado. No pongamos Ugu. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé! <risa> ah. ¿A qué le he dado? ¿Para qué sirve V? ¿Qué suena? ¿A qué le dao? dado? suena una música? Tranquilo, pinzón, pinzón, tranquilo, pinzón. no grites, no grites, no, perdón, no, este es el micro, al micro y este me escucha. excusa, esta Canqueo, pero puedo caer directamente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! No! ¡Oh! ¡Ah! no, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! que viniste Juanito, mírate tierra para que plantes... ¡TIERRA! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buenas tardes! come ¡Muchas gracias Lazar por esas 22 personas! ¡Gracias por la ¿Cómo estáis, gente? Gracias por seguirme, Francisco3x3 eh, Warfell Nacho9472CG De JJFR7JR Gracias por seguirme Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas Con esto de fuego por el lado del barco No me gusta Y yo, deberían de poner música de fondo mientras navegas, tío Hay música de fondo ¿Sí? Ahora mismo la hay. Ahora mismo la hay. Ahora mismo la hay. Ahora mismo la hay. Que no ataques. No ataques. No, <risa> no quería música de fondo. No, que no ataques. No quería música de fondo. Pues ahí tiene música de fondo. Maya timing ¿no? Maya timing ¿no? ¿Esto qué es? Okay? Cállate, cállate Aquí, aquí hay individuos extraños oh. ¡Eh, eh! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Vete, vete, vete vete. Están ahí ¿eh? No los he visto pero... No sé sí, dónde está, mirando. mirame mirando. Mira. bonito Vale, das, me vale. das, no? ¿Te Este No, a no, no, va a no, no, no, no, no, a. ¡Wow! Y sí vemos. ¿Y sí? ¡Sí! No me lo esperaba, no me esperaba bien.